Un cabo es una parte de la costa que se adentra en el mar, y que sobresale más que el resto del litoral. Los cabos muchas veces indican los puntos extremos de países o continentes. Los cabos muchas veces indican el punto donde termina una península o donde comienza una bahía. En algunos países, si la parte saliente de la costa es baja, la llaman punta, en vez de cabo,